¿Qué tal Juan? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo, ¿Todo tranquilo? Eh, eh, El tema que acapara las portadas de, del país Es sin lugar a dudas el tema de Valdivieso Con el jugador ecuatoriano eh, Según Valdivieso Dice que nunca lo quiso eh, Ni en su equipo Y que es un jugador que era irresponsable Que llegaba tarde Aquí contamos la historia del, sí, del, del ponchillo sí. <coughs> Y que supuestamente este señor Hubiera llegado Que se llevó en estado poco competente ya. Pero le voy a mostrar yo O sea no puede ser tan hipócrita. Mira cómo se abrazan. Después que hace un gol, el ecuatoriano. Esto ocurrió en el alto. Gol del de, ecuatoriano a Real Tomayapo. Mirá. Ahí está. Ahí está. ¡Marca el ecuatoriano! ¿Y? Ah, ¿Y? mira por dónde va. Mira. dice que los jugadores no lo quieren nadie. y Que le dicen hueso de plástico. Porque los, ni los perros lo quieren, dice. Ya. ya. Eh, y hace el gol... Va al banco de suplentes, salen todos los suplentes a abrazarlo. Pero mirá la de Valdivieso, mirá, cómo lo abraza, le toma la nuca. Mirá, cómo, si eso no es amor, entonces después no podés decir que nunca lo quisiste. ¿Cómo, cómo interpreta usted ese gesto? Mirá, le agarra la nuca, papi, y vení. El oso se incorpora un tanto para quedar pelo a pelo, ¿viste? ¿Qué tú le Menos mal que todos no son rusos. Porque los rusos vos sabés que le pegan unos besos, cachadillo, con sí, lengua. Es verdad. No, no tienen sí. problema los rusos, ¿no? Antes era yo, ahora último no he visto cómo se saludan los rusos. Por ahí tengo algo de los rusos, después te voy a mostrar. Pero, pero si, si no.. Eh, eso demuestra de que alguien miente, no? Si el tipo era tan malo, después salen a decir que el tipo era malo, mira, ahí más cerquita. Ahí viene. Ven, ven, Julio. Mira, mira cómo lo toma de atrás. Algo habrá pasado, ¿no? Se han quebrado. ¿Tú te acuerdas de ese bolero, de ese vals que dice, ódiame? Por piedad, Un yo de, te lo pido. En determinado momento dice, tan solo se odia a lo querido, ¿no? Sí. O sea, es, para es, odiar antes hay que querer, dice, ¿no? Por, el, el, el, el por lo menos. El vals, hay ¿no? que haber querido o sea que aquí, a alguien. Aquí era la época vez, en la que se querían. En la que estaban enamorados los demás. Claro, dos. ahí se querían que... y bueno, ahora ya está, pues viene el otro, ¿no? Cierto. ¿O la hipocresía es tan grande? Ah, ¿no? bueno. Bueno. Por ahí va la cosa. Eh, mira, cualquiera se hace la burla de Wisterman. Cualquiera. <risa> ¿Eh? El pobre Wisterman. Vamos a ver este youtuber español, que es conocidísimo. Ayer lo hemos agarrado para no. Ya. En la radio y lo demás. ¿Qué dijo? No, no, no. Escucha, este se hace la burla de Wisterman. A ver. Wisterman. C Chile.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 Bolivia. a México. México. A ah, lo más que me comparas el Pumas con el Walterman y hay diferencia, sí. ¿Eh? Interesante. Lo que pasa es que este, este señor es sí. un youtuber famoso, yeah. que es amigo de los futbolistas, entonces le hace muchas entrevistas, qué sé yo, a yeah. los grandes futbolistas. Porque él tiene, él no tiene el problema que pudiéramos tener nosotros, que, que tenemos que observar los partidos y determinar de qué manera, de qué manera eh, los jugadores juegan bien o juegan mal al fútbol. Uh -huh. Es lo mismo, aquí viene un futbolista, usted no le va a decir, mira, vos tenés un problema acá, ¿no? O sea... Le buscan el lado bueno a la cosa. Exacto, absolutamente. O viene un presidente de un club y usted le, le, le da el lado bueno. cambio, con nosotros no quieren venir, porque sí. les vamos a preguntar cosas que, que les desagradan. Este señor hace más o menos eso. Y, y bueno, se eh, eh, ponen, qué sé yo, escudo. Nosotros nos hemos hecho la burla de la noche en la radio. ¿no? Del, ¿Del español? pero claro Porque si sí, ¿acaso él no va a tener derecho a hacerse la burla de nosotros? De acuerdo. ¿No? O sea, Wasterman, a ver... <risa> ...también que anden mal los muchachos de Wisterman... ...pero no, no da para tanto, ¿no? Cierto, se pasó. Se, ¿Y es reciente pasó. este video? Ah, sí, de la semana pasada. Ah, mira. ¿Sí? Y es muy conocido este muchacho... ...yo la vez, Uy, que, primera vez que lo veo. Ya no más plata que usted? Ah, mira. Lo ven millones, lo siguen millones. Creo que esa es la movida, dedicarnos a eso. Porque es lo más simple, dice. Por ejemplo, a ver, hombre... Eh, ...tú me vas a poner todos los escudos... ...y yo te voy a ir diciendo... Eh, ...de qué equipo son. Esta es una trivia a la cual van a participar todos... A propósito le mando un saludo al taxista que nos estaba escuchando, y eso no es mentira, es verdad, estaba escuchando el programa, ya, entonces tú vas poniendo los escudos, ¡ta! y yo los voy adivinando, ese es el circo. Nada, o sea, producción cero... No, no, debe tener cuatro, sí, muchachos, que, que están que todo el día hora. pensando cuáles son eh, las cosas que hay que hablar para llamar la atención. De acuerdo. Si hoy día está de moda, eh, hay un montón de, de chicas y chicos que, que te hacen esos tiktokers, ¿no? Sí. Que te hacen los contenidos, qué sé yo, te preparan cosas, a ver, las cosas más inauditas o ridículas que puedes tú haberte imaginado, ellos te lo hacen. Y la gente que está ávida de, de contenido, lo... No se engancha. No, yo me refería más al tema de producción, digamos, ¿no? Cámaras, escenografías, luces, ese tipo de cosas, nada. No, no. Es un celular, una computadora y no tiene una y computadora, creatividad. ¿no? A ver, ahí están los escudos. De... De... A ver, el tipo parte así. Dale, dale. Hombre, pues ya. A ver, ¿a qué equipo pertenece este escudo? Villarreal. Hombre, hombre. hombre, hombre. ¿Tú qué, qué dices, el Villarreal? Villarreal? No, no, no, Me Tira, ese es el equipo de los manzaneros del Chapare. No. Sí. A ver, mostralo que, que le acerté. El Cádiz. No, no, no. Ese no es el Cádiz. Ese es el Destroyer de Santa Cruz. Cádiz. O sea, no. Es que ese, Dale, en eso está, consiste. Está mientras bien, más te bien. equivocas y mientras más... Te burlas. Claro. Eres irónico. Claro. ¿no? ¿A qué pertenece ese equipo? Mira, ya la Cruz seguramente el último se murió la semana pasada. Y se llevó la pelota. Está el bien. color celeste me hace acuerdo del Marce. El que lo maman siempre. ¿Te acuerdas tú? ¿Cómo se llama ese equipo? Usted qué sabe. Bolívar. Claro. Me están mamando, gringo. ¿Eh? Algo más o menos así es. Ya. Gracias, señor director. Entonces, le van colocando los escudos y el tiempo va a... ¿Subió? ¿Subió el rating en estos rating? segundos Segundo que hicimos? ¿Subió? ¿Tiene que subir? Subió. ¿Subió? Vamos, dale. Más Vamos. escudos. Vamos. No, tiene que ser así. Entonces hay que inventarse una pomada de esa. Ya nosotros. Y hay que salir en Twitch. Twitch. Entonces la noche vamos a salir en Twitch con la radio. Anoche empezó a subir. Empezamos con este lo loquerío yeah. y empezó. y sube. Y la gente se anota, se engancha. Mira. ¿Ves? Entonces, ya está. es realmente simpático. Y nosotros aquí pensando cómo analizar la cuadratura del círculo, imagínate. Del no círculo de periodistas. No, <risa> no va a poder ¿Eh? la cosa. Eh, entonces la gente se engancha y te empieza a decir una cosa, te dice la otra, y, y ya vamos. Eh, más o menos por allí, ¿va? Pero algún rato hay que hacerlo un poquito más ordenado. Yo les agradezco a la gente que nos ha puesto esto. Esto no estaba preparado. Pues hombre, ¿no? Claro, no está claro. Pero el español ese le va, pero bárbaro. Mira, increíble. Yo ¿no? creo que estamos perdiendo el tiempo. ¿Te imaginas? Yo busco los escudos y vos cantás de vez en cuando. ¿eh? <risa> nos somos ricos. Rompemos todo, sí, dale. Claro. Dale, vamos, vamos. Le hacemos no. la guerra al español. Ya. Eh, bonos por objetivo hay futbolistas que jugarían gratis. Mira lo que decía Saucedo antes de cobrar los 30 mil dólares que dieron a cada futbolista antes de ir a la Copa América. O sea, lo único que, que tratan de hacer es dañar al futbolista aquí. Eh, en ningún momento se ha pedido esa, esa cantidad de plata. Eh, yo personalmente estoy muy orgulloso de estar aquí en la selección y si me toca ir gratis voy. Eh, o sea, lo único que les pido es que dejen de, de dañar al futbolista y, y se enfoquen en apoyarnos. Y, o sea, la gente cree que nosotros venimos por plata, que nosotros... Eh, ...lo único que nos importa es la plata, eso es una mentira... o sea ...lo único que les digo es que dejen de hablar de estupidez... ...y cada periodista que no tiene idea de fútbol... ...que lo único que hace es dañar al fútbol... Eh, eh, ...yo quiero decirles que nosotros estamos aquí comprometidos con el país... ...personalmente lo único que quiero es, es jugar contra Francia... demostrarle que el jugador boliviano puede y que... Eh, el pueblo boliviano se siente orgulloso de nosotros también, seguro, seguro. Eh, aparte te escriben cada, cada, estúpido te escriben en redes sociales y en todos lados que no tiene idea de lo que pasa aquí adentro y, y te molesta porque eh, eh, tu familia también se, se siente mal de que te traten de esa manera. No hay reunión entonces con la dirigencia? No, no, no hay ninguna reunión, o sea, no nos hemos reunido nunca. Eh, yo eh, la verdad es que muy pocas veces he tenido la chance de charlar con el presidente de la federación. Eh, no sé cuándo será la reunión eh, Lo único que le digo es que dejen de hablar estupideces Y que eh, vengan a apoyar Por eso yo le eché el mote a este del patriota Claro Porque hermano, vos sabés que pasaron unos días Y cobraron 30 mil dólares Por ir a jugar la Copa, última Copa América Cada uno Cada uno. Porque apareció tu amigo Ral Después de la concentración, les iban a dar 20 y dijo, no, que les habían dado 3 millones a la, a la federación y que esa plata se la daban porque los futbolistas bolivianos eran los buenos que generaban todo esto. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo me recuerdo, yo lo puedo contar, ahora eh, Salina se murió. Uh -huh. Entonces me llama Salina por teléfono a mí el sábado a mi casa. Bueno, estoy el sábado en casa. Eh, pero no, no tenía el teléfono a mano, yo lo pongo por ahí. ¿Quién te va a llamar sábado a casa? No, uh -huh. nadie. Entonces, después los miro el teléfono en la tarde, tarde-noche, y le devuelvo la llamada. Le digo, sí, don César, ¿qué se le ofrece? Ese era el trato con él, don César, a pesar de que era más joven que yo. Pues tampoco nunca me ha gustado decir, tutear a la gente, ¿no? De Entonces, don César, sí, dígame, ¿en qué se le ofrece? Entonces me dice él, eh, tengo un problema, ¿qué ha pasado? Y como pueden decir que es un buchón, ya no lo van a ir a buscar, a él, además lo pueden ir a buscar al cementerio. Entonces él me dice, mirá, Bejarano, que era el de Diez y había otro más en Diez Trongues, que no era Marvin. ah, Marvin. Marvin Bejarano, Marvin Bejarano sí. eh, Marvin y otro más me han avisado que no quieren los 20.000 y que se quieren reunir con nosotros. Y me han citado una reunión para el martes, porque si no, no van a ir a jugar en la Copa América si no les doy 40 mil dólares, por nunca. Ellos querían dividirse un millón y medio de dólares, de los tres supuestos ¿Ya? que había dado la Confederación. Entonces, eh, me dice, dame la mano, me dice, a mí me parece, a mí también me parece, que es demasiado. Es más, pagar por algo que ellos no habían conseguido como objetivo. Ni que ni siquiera sí, habían empezado es en el primer partido. Claro, entonces, en todos los otros países, ¿qué es lo que hacen? Eh, les dicen, perfecto, pasemos la primera fase y les voy a dar dos millones de dólares pero ya tienen uno, más uno del otro lado, pero por lo menos que jueguen por algo, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama el otro? Pero bueno, eh, yo lo dejé el teléfono por ahí, me olvidé. Y vuelvo el lunes a hacer programa, estamos aquí. Eh, y me acuerdo. Entonces me, me encolerizo. Uh -huh. Y digo en la televisión no puede ser que esto es parará, para, para, para, que eran mil no le han ganado a nadie y todo. Y me salen a dar con un fierro todos estos vagos. Uh -huh. Y ahí dicen, no, que, que no. Que mi familia, a ver, vos llevale mil dólares a tu familia, decís que no te van a abrazar, pues, aunque digan que vos sos un desastre, o no. ¿Cierto o no cierto? Sí, bueno, en mi caso sería diferente. ¿Cómo es eso? <risa> bueno, después te cuento mil no te gustaría? No, no me dejarían entrar ¿no? a mi casa si llevo tanta plata. ¿Qué te ha pasado aquí? Pero llevan los de 5 en 5. ¿Para lo qué mismo, te va a hacer drama? Lo mismo. Entonces, eh, eh, que yo mentía y que era falso. Ya. El martes se reúne Salinas con los futbolistas. ¿Y? Y bueno, hay conferencia de prensa. Yo estaba esperando a que Salinas diga... Eh, sí, nos hemos reunido con los futbolistas y hemos quedado en que les voy a dar mil dólares a cada uno. Que era lo correcto, la verdad. ¿Y? ¿Vos sabés que sale Salina sí. a decir que ha sido una reunión de camaradería, <risa> que ha sido bárbara la reunión y que nos hemos conocido? Mira vos. En sea, directo le hemos so metido nosotros te la... Te soltó la... la mano. Te soltó, te dejó solo. Está bien. Yo dije no. Me callé. ¿Qué ibas a hacer? Le metieron... No sé cuántos goles a estos en, en la Copa América y salió Salina. Estos no sirven para nada, que se, estos guachos lo único que les interesa es la plata, les hemos pagado 30 mil dólares <ríe> Listo. se deschapó. Lindo, volviste. ¿Otra vez? Otra vez, claro. Entonces, ese es el problema que genera la selección. Y a raíz de, de todas esas cosas, eh, están hablando ahora que se va a quitar el bono. Por eso le hemos echado al patriota, ¿no? El bono. Porque, a ver, disculpame. Con estos, con estos patriotas no ganamos una guerra nunca papá. Porque hay que pagarles a todos Esto tiene que ser la legión francesa ¿Te acuerdas sí. de la legión francesa? ¿no? Sí. ¿Eh? Puros sicarios sí. Pirateres y ramas anexas ¿no? Entonces no juegan nada Pero estos están buscando ir a la Copa América el próximo año Son otros 30 mil Mínimo Entonces ahí es lo que La gente se enflauta rato mm. Por lo menos nosotros ¿no? De acuerdo. Eh, y ellos ganan un bono de presentación De mil dólares de la selección ...y un bono de bolsillo de 20 dólares por día... ...yo ayer lo llamé al presidente... ...para preguntarle si era verdad... ...que no le iban a dar más el bono... ...me dijo que no... ...que eso era falso... ...que van a seguir dándoselo... ...ya se lo dieron ahora que viajaron a Francia... ¿no? ...me imagino... ...de eso... Eh, ...me dijo no, eso es falso... ...es mentira, yo nunca he dicho eso... ...entonces yo supongo que... ...que no le han dado... ...o que le dieron, no sé... ...el presidente va a llegar el jueves y dice... Va a estar en Santa Cruz y ahí seguramente vamos a tener la oportunidad de prestarle, porque estaba en Italia y después está viniendo un tiempo que viaja mucho. Sí. ¿Ya? Y después tiene que ir a San Juan, a el reunión de la Comegola ahora. Entonces, yo creo que va a estar el lunes por aquí y le vamos a preguntar. Pero ellos te cobran mil dólares por partido. Entonces, imagínate el negocio para la selección. Le pagan 100 mil por el partido. ¿No es así? Uh -huh. Llevan 30 futbolistas. 30 mil dólares a mil por nuca, más el cuerpo técnico que cobra doble y van 10. Ahí tenés 20, 50, 50, pasajes, más pasajes, hotel, por eso más. Los, do, los 20 dólares por día ah, ahí está, tiene son 5 días, son 100. son 100, 100 multiplicado por 30, 30 son 3 mil. Y el cuerpo técnico, sí. entonces eso se va más o menos a 60. Pasajes de aquí a Santa Cruz, porque allí concentra. Sí es otro montón de hotel plata hotel en Santa Cruz hotel en Santa Cruz Después, pasaje Santa Cruz eh, no sé cómo fueron eh, fueron, pero a, a Francia. fueron a Francia a París bueno entonces por lo menos tenés dos oh, dos por tres son seis le dieron cien y Mira, la selección ganó si les ha sobrado perdió no han perdido creo que lo que es 15 mil dólares seguro sí no entonces cuál es el negocio todo eso ha sido heredado de la anterior administración un contrato, ¿no? Que los condenaba a Sí, pero ya el este... contrato se había terminado. Eso es lo que... O sea, ¿qué es? yo me imagino que el presidente de la federación, ¿qué es lo que trató de hacer? Trató de hacer que la selección tuviera un poco un partido internacional. ¿no? Ahí sal, ahí salvaban. Do, no, yo creo que se hacían dos partidos. Sí. Este que se frustró con Túnez, ¿no? Que terminó sí. siendo apabullada por Brasil. Sí, ¿No? Eso eran nuestros. ¿no? A, ahí entraba, sí. A eso debíamos haber metido unos cinco, ¿no? <ríe> sí. Es que se nos escapan siempre los malos. ¿no? Es verdad. ¿No? Entonces, ahí sí podía cuadrar, pero creo que Túnez quería jugar gratis, ¿no? o sea, sí. quería que Bolivia juegue gratis. ¿no? Sí, más o menos así. Claro, o tampoco. sea, como están por aquí, haremos una amistosa. Claro, aprovechemos, ¿no? Claro. Sí. Al único que le fue bien en el partido con Bolivia fue el que vendía los panchos allá. ¿Lo vio usted? ¿Un carro que humeaba y jugaba la selección? <risa> no, no vi eso. A los 15 minutos del, del primer tiempo, dejó de humear. Mira. Y la otra era una sala, creo que era de masaje, había una fila. ¿No se dio cuenta usted no, la transmisión? No, no, no, no, no, no, no, vi, no vi esos detalles. No, la verdad que no. Yo estaba concentrado en el esquema táctico que planteaba Escobar. <risa> Vale, disculpa. Bueno, eh, ¿Me voy? Ya, esta tarde transmiten, ¿no? ¿O cómo sí, va sí, la cosa? sí, a la 1:30 bueno, entramos con el programa y después ya nos enganchamos. Van a transmitir... Sí, eh, sí. Eh, Royal party, always. Sí, va a ir eh, el INIC, eh, el amigo de Valdivieso. Sí, con él, ¿no? ¿Dónde vais? ¿Va a Villa... ¿Lo vas a mandar a Villa Ingenio? Pero, ¿sí está? Claro, sí. No, está bien. Está bien. No, no. Sería... Y si le pegan, pues sabes cómo sube esto, ¿no? Claro, no, claro, seguro. ¿no? Sí, no. Sí, no, no eh, a no, propósito no. del sí. TikTok que estábamos mirando allí, sí. la gente, la cantidad de cosas que te hace para llamar la atención. Los vi hace un ratito allí porque tenemos una pantalla gigante nosotros ya. A ver si lo ponen un rato. Pero de verdad, entonces va a ir. Eh, y bueno, Chamir, que, hace, que ya lo conoces, ya que ya es parte aquí del programa. Cierto. Ese es nuestro comentarista, entonces. Buenísimo. Pura gente joven, ¿no? Está bien. Muy Incluido bien. yo. Obvio, sobre todo tú. ¿Ya? ¿No lo quieres poner ¿Lo o tienen? no? ¿Lo tienes? A ver, a un ver, ratito. Dale, ¿de qué se Porque esa es la onda. Ese es el contenido que hay que hacer ahora, gringo. A ver, vamos a ver. A ver si llegamos. No, yo creo que no. A ver si podemos. Los dos son un tipo joven ¿Sí? todavía. ¿Lo tienen o no? No lo tienen. Ahí va. Dale, dale. dale a ver, dale. Mira, qué cosas. Mira que estas cosas que hay en tu casa sirven para exprimir limón y se llaman exprimidores, yo tampoco sabía hasta hace poquito, pero si tú tampoco quédate porque te voy a enseñar a usarlo correctamente y bien. agarras o tomas tu exprimidor y esta parte esta parte que ven, justo así sirve para que se sostenga en el recipiente o en el vaso o bueno, en donde quieran, en el contenedor que le vas a echar tu limón y esta otra parte que es el agarrador, el mango como te quieras llamar Sirve para que lo tomes y no se te mueva el exprimidor, para que sea más eficaz. Entonces agarras tu limón. Ah, ven estos hoyitos que ven aquí, por aquí pasa el zumo o el jugo de limón. Y esto sirve para que no caiga la semilla de limón a tu recipiente, a tu sopa maruchana, a lo que sea, porque luego, o saben, aquí se sostiene y se detienen los, las semillas de limón. Entonces esta yo creo que es su función inicial. ¡Pero está increíble! millones y millones de seguidores y de reproducciones mira la casera que me vende el jugo ese de, de, de Lima, voy a filmarla un día de esto, mata hermano no puedo creer, sí con no todas mal. esas cosas, una cantidad de increíble de contenido eh, increíble. increíble, sorprende sorprende sí. será que la gente no tiene que hacer eh, ¿Cuántos, millones, ¿cuántos millones tiene de eh? dos millones? de este, personas que vieron esto Sí. Por ahí muchos de ellos se enteraron para qué sirve ese aparato, ¿no? Es muy probable. Porque hay gente que vive... No, no, el, no pero... A, como... Hay gente que cree que los limones crecen en el supermercado, ¿no? O Entonces, que las papas crecen en los árboles. Eh, por ejemplo. ¿Y era no, uno de esos? O que para ordeñar a la, a la vaca te acercas y haces así con la cola, ¿no es cierto? Y empieza a salir la leche, ¿no? Es, hay gente que cree... Lo que eso. sale por la cola es bosta. Sí, pues, pero se enteran ya cuando están en el intento de ordeñarla. Entonces, eh, en fin... Hay de todo. No, ¿Qué vas eh, a hacer? Esa es la nueva onda. Pero te voy a decir algo, te Dime. voy a contar algo. Había un programa muy divertido, yeah. eh, que era, supuestamente era infantil, pero terminaban enganchándose todos con yeah. el programa. Era de la televisión española. El, eh, ¿Qué hacían los tipos? Agarraban aparatos de los años 50, 60 yeah. y les decían a los niños, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Les decían. Y los chiquitos ahí de 7, 8 años, cualquier cosa, pues nada. ¿no? Claro. ¿Qué les mostraban? Por ejemplo, ahorita yo te traigo, vamos a suponer, a ver qué podría hacer. Eh, ¿Qué sé yo? Un Betamax, por ejemplo. Ya, no tiene ¿no? idea. Un Betamax. Lo colocas acá, un Betamax, que lo venían por kilos, ¿no? Te sí, debes acordar. Lo colocas ya, acá. Carísimo. Y le preguntas a la niña. ¿Qué es esto? No tiene ¿No? idea. Olvídate. Olvídate. En fin. Eh, ese es un lindo segmento para hacer con los niños, ¿no? Sí. Para que vean. O un disco, por ejemplo. No, pero Hay... no necesitas niños que poner los camarógrafos nomás. Esto no tiene ni idea, muchas cosas. Sí. ¿Eh? O, o los de allá, los que laburan al otro lado. ¿Sí? Sí. ¿Ni, ni idea? No, a veces no tiene ni idea Mira. Bueno, podemos bueno. hacer un ¿podemos hacer un desafío a ver quién trae la cosa más insólita, más increíble de otros tiempos y que la gente adivine para qué sirve, ¿no? El abaco, por ejemplo, ¿no? No es muy lejos. No es mala idea, ¿no? Sí, puede ser. Mira, aquí es esto, ¿Qué, qué qué te muestra. Ah, mira el cassette. Claro, el cassette. ¿Te das cuenta? Yo tengo todavía que hacer de grabación cuando claro. te transmitía yo fútbol por la radio. Bueno, si lo transmitía. no, no sabes de qué lado se pone sí, el cassette, ¿no? No, no, no Esta el china es el más. Opa, ya te digo. Claro. Prueba. Mira, ahí está tu claro, disco, claro, disco, hermano. Claro, mira, mira. ¿Te das ¿Eh? cuenta? Justo. El nuevo éxito del gringo González. <risa> Mirá, mira, mira. La vida sigue <risa> igual. Sí, eh, no. Claro, eso es. Ese es más o menos. Qué bueno. ¿Eh? <risa> claro. No sé si es la canción 3. Esa canción es la 1. Ay, Dios. Melquiades, pon la canción 3 de la cara B. Esa no le falla. Esa no, no le falla. El Ese no. ¿Ese eh, no compañero, curso falle. tuyo, sí, este guacho. Sí, exacto. Listo, ahí está. Enhorabuena, Melquiades. Cuando buscáis una calle, ¿cómo lo hacéis? Hombre, en el Google Maps, que es lo más fácil. ¿no? Ya utilizo la guía, la guía te indica dónde, dónde está la, la guía, calle. Tenéis que encontrar esta calle utilizando únicamente esta guía urbana. Listo. Madre mía, ¿y a dónde tenemos que dar? ¿Qué bueno? O sea, y la Qué gente consume todo esto. Interes eso es interesante, eso me parece sí. interesante, pero explicar cómo se exprime un limón ya me parece un poco... Bueno, vamos a ver cómo se exprime una lima, entonces. ¡Ja, <risa> Un placer. Sí, eso sí me gusta más. Mañana Voy le traigo eh, todo lo que pasó en el estadio. Va a ganar güey. hoy, no juegan en el alto, juegan en Santa Cruz. En Santa en Santa Cruz. Está lloviendo, te aviso Santa Cruz. Sí, sí, sí. Fue Vivo, hasta el viento. tiempo, es posible que, que el estadio no esté en condiciones. En principio se iba a jugar en Montero. Ajá. ajá. Y después, bueno, la gente de Royal Pari quiere llevarlos al Tawichi. Ya, pero, pero igual poca gente, ¿no? Royal y 351 hinchas tiene Royal Pari. Bueno, Son los empleados del, del parque ese que tiene el dueño. Mira. Eh, y sin contar obligados. los contribuyentes de la iglesia, porque ellos también tienen una iglesia. Ah, mira. Una iglesia evangélica tiene Ah, no sabía eso. Sí. Sion, ¿no? ¿Eso es Sion. el grupo Sion, el ah, que vende el todo. En, en, bueno, tiene iglesia, tiene parque, eh, vende... Tierras. Lotes. Eh, eso sí sé. Mira. Eh. Y su hobby es el fútbol, digamos. Lo, su pasatiempo. La verdad que yo nunca fui a la iglesia de ellos. Estaba en el cine Florida antes, te acuerdas, Santa Cruz sí, La Cañoto. Sí, sí, sí. Ahí está la iglesia. Un día Mirá. esto me meto de curiosidad. Un lindo cine, ¿no? Sí, sí. Un lindo sí. cine. Bueno, como la mayoría de los cines, ¿no? Que terminaron convertidos en templos, ¿no? En iglesias, sí, evangélicas. La verdad, aquí pues. Aquí fíjate. en La Paz es casi todos, ¿no? ya quedan pocos. El atrás. Tesla, el de más arriba sí, también. Ahí está, deja de sufrir. ¿Te acuerdas de La Paz? Sí. El Escala. La Escala. En sí. La Paz es el centro sinfónico, el, el Escala, está frente al Banco Central. Ese ahí daban Eso las películas de Porcelo y Olmedo, ¿te acuerdas? Eh, no En el, hay el de más abajo, sí, venían ya películas un... En el Tesla Sí, que sí. las películas ahí. Ese que está en la El coro. monje capero creo que es el único que aguanta Se Aguanta y está Y porque el otro cine que hay, que abajo es El Princesa, ¿te acuerdas? No ¿Nunca no. fuiste? No <risa> Te voy a decir algo, la constitución me ampara Nadie puede declarar en su contra, dice la constitución ¿Nunca <risa> fuiste? Me aferro al... ¿Y al cine Lebro tampoco fuiste? Al Lebro sí ¿Te acuerdas, ¿De cuál Ebro te acuerdas tú? ¿Del, del que estaba en la Genaro San Ginés? La Constitución me protege. <risa> frente a Princesa, pues. Sí, frente a la Princesa estaba Exactamente. Los y, salían, estaba salían. Exactamente. Bueno, eh, y, y todos los cines han desaparecido, de sí, verdad. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Pero ahora están los mega, ¿no? Tal cual. Que no es lo mismo, ¿no? Esas salas grandes con el sonido. Oh, en el y segundo todo. piso, ahorita. Pues son chiquititos ahí. Chiquititos son los cines, ¿no? Pequeñitos, sí. no sé. Bueno, en fin, es de gustos, ¿no? Bueno Juan, gracias, hasta luego. Te veo, chao, Adiós. te sigo a la tarde, no se olviden, escuchen a... Vamos Pasten, a inventar ¿sí? algo para... A ver, inventar algo de contenido. Muy bien, ya estamos en eso.